que venía de la vega, luego se paró un carrito Honda en la bomba, como a la media hora salió, dio la vuelta por el departamento, y, y han estado molestándome, porque me han estado siguiendo. ¿Tiene usted por subir, general? Claro, porque es que ellos no quieren caer, ellos no quieren que yo llegara a, a, al término donde ellos se le vaya a cantar sus 30 y 20, pero, después que yo declaré quién hay detrás de esta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 que es el hermano de Marlin, es otro también, porque ¿quién puede hacerle algo a alguien que no sea el hermano de Marlin, mandado por Marlin? Marlin no tiene a nadie afuera. Marlin la única gente que tienen son las ratas que le quedan, los que participaron en este asesinato. Que vamos a ver lo que hace, porque yo llamé ahorita la, la fiscal y se lo dije claro, que yo tengo mi familia, le anticipé lo que está pasando.